bueno mande marco mande marco no, discúlpame este mira tengo una duda uh -huh. si un trabajador ha cotizado por más de 1300 semanas con un salario mínimo todo el tiempo y ya para cuando él cumpla sus 55 años de edad quiera uh, aceptar la model, modalidad 40 con un salario tope de los 2,400 mil ¿Le van a contar los cinco años de los 55 a los 60 años para sacar la, la la pensión o le van a sumar todos los salarios mínimos que estuvo cotizando por muchos años? No, si se va a ir por la ley del 73 solamente en los últimos cinco años, por eso sería conveniente que quedara en modalidad 40, este, que la comprara y la pagara los últimos cinco años, este, que, que cotizara pues. En la modalidad 40, nomás chécale el salario base de cotización, mídele el agua a los camotes, por esto que les acabo de explicar, de, de las cuantías básicas. Uh -huh. Sí, por ejemplo, ya cuando él cumpla los 60 años, y tiene la modalidad 40, yo creo que va a tener algunas 2.000 y fracción uh, de Excelente. Entonces, pues sí, sí, pero sí. Perdón. Pero, pero con el salario chiquito, pues, pues no, porque aunque, aunque el porcentaje de cuantía básica puede ser un 22%, aplícaselo a un salario de 190 pesos por punto 22, te da 41 pesos de salario pensionable por cuantía básica. ¿Sí me explico? Eh, bueno, en el caso de irse con la con la pensión normal, no yo hablo ya de la, la modalidad 40 aportándole. Alta. A, alta. Sí. O sea, si puede sí. ser un salario de, de 1.500 pesos Uh -huh, con sus sí. semanas cotizadas sí. le va a ir muy bien, le va a ir bastante bien nomás, a darle el cálculo Marco porque acabamos de ver la cuantía esos mil de salario diario cuántas veces caben entre la UMA y es el porcentaje ah. de cuantía básica que te vas a llevar sí que te vas a llevar por un lado pero por el otro lado tiene los incrementos que como va a tener dos mil y feria dos de, mil de, y cachote de semanas les va a convenir le va a convenir y, y si te si va con la, la pensión normal de, de los 60 años con las 2,000 semanas y el salario mínimo de toda la vida, ¿va a ser una pensión mínima garantizada de 2,000 y feria? Muy seguramente. A ver, si quieres, vuelvo, dejo de compartir eso y lo vuelvo a poner para que, para, medir, para, que, para ver el efecto. Mira. Sí, por favor, gracias. Muy amable. Digamos, que, que tengamos 2,300 semanas. ¿Qué te gusta el salario diario promedio? 200 pesos. Supongamos de eso. Supongamos, sí, exacto. Sí. Entonces, vámonos. Ya, ahí vimos. 6.604 pesos. Eh, pero bueno, cabe dos veces. Vamos a ver, dos veces. 2.08. Eh, 2.08, si ¿sí va. 2.08. Vamos a buscar el 2.08. 27, de cuantía básica sería 27.83. Y de, y de incrementos 2.033. Ajá. Se va a la pensión, si sí, supongamos, va a 2.300 semanas, de 6.631. Entonces, pues ahorita, ahorita, a lo mejor, a lo mejor, ah, bueno, pero si tiene 60 años, pues se va a ir con un, con un 75% de ese 100%. Su 100% son 6.631 pero pues como tiene 60, se va con un 75, su pensión sería de 4,973, está por abajo de la mínima, del salario mínimo, ¿sí me explico? Ah, sí, claro que sí. Entonces, le tocaría aquí es, aquí esperarse, ¿no? A cumplir más años, entonces. Aquí sería, sería que, que si ahorita tiene 2,800 semanas, súbele el sueldo. O sea, métete a modalidad 40 si estás en el supuesto con un salario más alto y preferentemente durante cinco años. Pero yo les digo, mídanle el agua en los camotes en este sentido. Mídanle. Sí. Hagan el cálculo para que le digan al cliente, mira, te conviene que cotices con unos 800 pesos, que, que, que, que, que quepa cuatro veces la UMA, por ejemplo, o 600 pesos o cosas así. ¿Sí me explico? No menos. Menos, para que el porcentaje de cuantía, en el caso que me dices que tiene muchas semanas, miren el agua a los camotes, Ponle aquí a lo mejor 400 pesos, son cuatro veces, cuatro veces, y se llevaría, se llevaría un porcentaje de cuantía básica de 19 y 2, 19.39, 19.39, ay perdónenme, 19.39. Y acá serían 2.271, porque tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Ajá, 2.271. ¿Sí? ¿Ves? Con un montón de semanas, con un salario modestito de 400 pesos, se va a 13.000, bueno, 13.000 si fuera el 100%. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí, claro. Que sí. Estás encontrándole un punto de equilibrio. ¿A qué? A las muchas semanas y al poco salario. ¿Y cómo lo sé? Pues me voy aquí si tuviera, si tuviera un salario bajito. Entonces, pero chequen el punto de equilibrio, porque tampoco me conviene que la cuantía, que, que el incremento sea de punto .563. ¿Sí me explico? Eso no me conviene. No, pues no. Porque tengo muchas semanas cotizadas, me conviene algo de acá, algo que esté aquí entre esta, entre esta media. Uh -huh. Pero es... si baja entonces la edad. Porque si, si tiene 60 años le baja el porcentaje, tiene que cumplir 62, 63 años. ¿eh? Sí, la, la edad se queda. Lo que le baja es el porcentaje que te llevarías de tu pensión, claro. Efectivamente. Aquí estamos en el supuesto de que tuviera 65 años, estos 13 mil. Pero no es lo mismo. A ver, ponle 500. Y mira, a ver, ¿sí explico? Ok, sí. No tiene nada de semanas cotizadas y se va con nada. Pero si le pones 2,300... Aunque sea pian pianito, una, un salario ahí moderadito, pues, le va bien, ¿sí? Muy bien. Sí, ya, ya me quedó claro. Gracias. Ok, sí, de nada, para servirles. Ahora bien, seguimos. seguimos. Ok, podemos Man. continuar con Ignacio, posteriormente seguimos con las diapositivas y volvemos con una sesión de preguntas. Claro, claro, adelante, adelante. Manda Man Ignacio. Hola, buenas tardes nuevamente. Me Estaba viendo la lámina anterior que puso sobre el cálculo de la modalidad 40 este, para efectos del retroactivo, no sé cómo, cómo, cómo aplicaría ahí, cuando eh, dice el cálculo de la moneda 40 y un retroactivo a dos años hacia atrás aproximadamente, ¿cómo, cómo se refleja? Bueno, aquí tú, tú te vas a ir hoy, vas a ir hoy al seguro social y vas Ajá. a decir: quiero, quiero cotizar con 800 pesos, quiero un salario base de cotización de 800 pesos, pero que aplique a partir del día siguiente de mi baja no sé, febrero del año pasado, 15 de febrero uh -huh. del año pasado, a partir del 16 de febrero, te van a agarrar esos 800 pesos y los van a multiplicar por 10.075, porque todavía el año pasado ocupábamos ese porcentaje, ¿Eh? y van a decir, ah, eh, son por, por 13 días, por, por ejemplo, 800 por 10, ay, espérame, 800 por, por 10.075, por ciento, Ay, espérame, ya me perdí. 800, 0, 0, 10, te da 80 pesos por día. Ah, por día, por 15, por 13 días de febrero, son 1047 que me tienes que pagar, pero más recargo, actualización, porque lo, porque lo debiste haber pagado en marzo del 2021 y lo vas, a, lo vas a terminar pagando en septiembre del 2022. ¿Sí me explico? Sí. Y le vas a agregar ahí el 1.47 por 10 meses, más la, actualiza la actualización de, de, marzo a, de marzo del 2021 a, a septiembre del 22, le aplicas el porcentaje de actualización y luego le sum le lo multiplicas por la suma de los recargos mensuales. Uh -huh. Y es 1.47, ¿sí? -tac. Okay. Como los altos. Si es, te... ¿sí? Eso es por cada periodo, ¿verdad? Ese procedimiento. Sí, sí. O sea, te va a salir carito. Te va a salir carito pero recuerda que lo vas a recuperar cuando cuando quede tu pensión en firme porque porque porque se supone que, que vamos a establecer la modalidad 40 con miras a que tengamos una pensión cuantiosita cuantiosita uh -huh. y agrégale que cuando tengas tu pensión en firme vamos a vamos a retirar lo que nos toca del infonavit lo que nos toca de afore y vamos a tener una lana de un punto. o sea un muy buen dinero de un junto. ¿Sí me explico? Sí. Y lo vas a recuperar casi de inmediato, por decir. Uh -huh. Pero sí, no, cuando quieras pagar la, la modalidad 40 retroactiva, sí tienes que tener el dinerote, eso sí. sí. Ahora, otra pregunta, Contreras. Este, ¿es Ese porcentaje del 10.075%, si se sí. hace retroactivo, sigue implementando igual para 2000, 2023, ¿verdad? No, para no. 2023, como, como derivado de la reforma, que se publicó el 16 de diciembre del 2020, el gobierno tuvo la maya, maravillosa idea de cederle, de aumentarle la carga al patrón, la carga contributiva, dijo, bueno, a partir del 2023, aquel patrón que le pague a sus trabajadores más de cuatro UMAS, que, te, que, que, le, que registre a sus trabajadores en el IMSS con un salario base de cotización mayor a cuatro UMAS, va a pagar de cesantía patronal 4.24 para 2000. Es okay. para 2024, 5.33 y así, ¿sí? ok perfecto entonces aplica ah. general. Uh -huh. Vas a tener que medir con qué salario base de cotización vas a registrar a tu trabajador a tu modalidad 40 y en qué en qué rango está en esta tablita, ¿sí? Uh -huh. y, y, y entonces la vas a, le vas a ir cambiando esta partecita que está en negrillas por cada año. A ver, déjenme presentarles algo, que también por acá tengo. Ah, déjenme dejar de presentar esta parte y ahorita les presento ese cálculo de modalidad 40, mmm, así, por, por años. Va. Perfecto, gracias. Mira, acá está. Por ejemplo, quiero una modalidad 40 en el 2000, ahorita 2022. Quiero que, ¿sí lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? Bueno. Por favor, sí, sí, okay. ¿está legible? salario base de cotización, 1,500. Ah, ¿cómo saqué estos 4,533? Multipliqué el porcentaje de hoy día por, por el salario base de cotización por 30 días, ¿verdad? Supongamos que estoy hablando de noviembre, por decir, noviembre del 2022. Ah, dale, va. Perfecto. 2023 ya me subió a 11.66, porque sigo cotizando con 1,500, que evidentemente es mayor a 4 UMAS. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Por 30 días, por 12 meses, al año voy a pagar aproximadamente 60,296 de modalidad 40 en el 23. En el 24, lo mismo, ¿sí? Me sigue incrementando mi cuota de modalidad 40, por lo que les digo, que va a ir aumentando la cesantía. Y como yo sigo con 1,500 pesos, salario base de cotización, porque no lo puedo cambiar, nomás porque sí, lo puedo cambiar con la, baja, con la baja por mora, ¿se acuerdan? Con eso lo puedo cambiar. ¿Sí me explico? Y ya. Así. Así es como te, me va a ir cambiando mi modalidad 40. Aquí le puedo poner 1,200 y así. ¿Sí? ¿Pudiera llegar a ser que de un año a otro lo cambie? Sí. Si sí caigo en baja por mora, dejo pasar dos meses y en el tercero me reactivo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué beneficios le veo aquí? ¿Ah? Fíjense, ¿qué beneficios le veo? Eh, que no cambia mi salario, no se baja, no se queda estable, ¿sí me explico? ¿Para efectos de qué? De mi pensión, lo que vimos ahorita el cálculo, ¿sí? Cuantía básica y cuantía de incrementos. Ok, pero fíjense... Ahí va, ahí les va. Si yo consigo, quien me meta al seguro social? Con, con un patrón, pues. Yo digo, a ver, pues, yo no puedo, o sea, yo voy a ir pagando, yo te voy a meter en el seguro y voy a considerar que a lo mejor tienes un fijo de 750, tienes unas variables de 250 y aquí le aplico todas las cuotas. Ah, dale, va. Eh... eh, eh estos me dan los mil pesos que estamos viendo aquí, ¿sí? Salario base de cotización de mil pesos. Le aplico las cuotas porque estoy de aviador. Para el 2022, la cesantía va a ser de 4.2 de 750. ¿Estás de acuerdo? Porque no me ha cambiado. Para el 2023, ASA. Fíjate que yo nada más quiero pagar por ti, aviador, seis mil pesos. Yo no puedo pagar más por ti. Ok. Ok. ¿Cómo le hago para no salirme de ese, de ese rango? Pues, ¿qué hago? Ajusto mi salario base de cotización, ¿sí? Para el 2023, en virtud del incremento de la cesantía patronal, ya no te puedo pagar los mismos mil pesos porque me va a salir más caro, me voy a salir de mi presupuesto. ¿Sí me explico? Y aquí, aquí está el cálculo. Uh -huh. Cesantía en el 2023, la cesantía sería de 5.3,660. Digo, sí, 660, ¿sí? Equivaldría a 6 mil pesos. Y así me la llevé por los cinco años que, me, que yo quiero que me tengan de aviador. Ah, pero fíjate el efecto. De, de empezar con mil pesos, cotizando, terminaríamos con 750, ¿sí? Cotizando, por ejemplo. Pero si tú consigues a alguien que un trabajo que te vayan aumentando con la, en la normalidad de las cosas, pues esto no te afecta. Pero si yo me consigo a alguien que me meta de aviador, que no es lo correcto, aclaro, no es lo correcto, pues y, y no me quiero salir de un presupuesto, porque resulta que cuando eres aviador tú vas a pagarlo todo. Tú le pagas seguro, mensual, bimestral, ISN, retención, todo le pagas, ¿sí? Y tienes un presupuesto. ¿Sí me explico? ¿Qué efecto tiene? Pues negativo, ¿verdad? De cierta manera. En el salario base de cotización va disminuyendo. Y en la modalidad, sí, voy, voy, Angélica. Y en la modalidad 40 se queda estable. ¿Sí me explico? Mande, Angélica. Mande. Nora, ¿sí? El término aviador lo utilizamos cuando ¿sí? alguien busca un patrón sustituto, por decirlo así. Exacto, que simula eso. Sí, sí. Que okay. tienes una eres simulación. De, o sea, es relleno de chocolate, llamémosla así. <risa> Exactamente. <risa> ok, ver, perfecto, pues, me queda claro. Una, una simulación. Ajá, sí, todo. sí, claro, pero digo, a final de cuentas aquí, eh, yo traigo un ejemplo. Ajá, tengo va. tres hermanos, bueno, es que yo soy la más chica de ocho y todos, ajá, obviamente, ajá. si yo tengo 50, imagínate, todos ya van con la pompita para pensionarse. Van para arriba. Pero uno de ellos tiene 16 años sin cotizar. Ajá, perdió obviamente ya todos sus derechos. Uh -huh. Yo lo di de alta para, eh, para hacer su recuperación de derechos. Uh -huh. Él ya no le quiere invertir a modalidad 40, se quiere ir con la pensión mínima garantizada. Entonces dije, bueno, al final del camino, a, a sus trabajos siempre fueron externos y nunca le dieron el beneficio ya del seguro. Sí. Y se puede hacer así. Sí, claro. Sí. Perfecto. más No más que se reactive. Para efectos de la pensión, acuérdate que, que, que aparte de, de tener la edad, si yo me quiero pensionar por 60 y por vejez, aparte de tener la edad, a partir de 60, eh, tengo que tener las semanas cotizadas y estar en la conservación de derechos, que es la cuarta parte de todo el periodo, de todos mis años cotizados. Ejemplo, si, si trabajé 20 años, la cuarta parte son 5. No tiene al al la corrieron en el 2018 a los 59 años ya no vuelve a cotizar 2022 Norangiano ya no tiene ya que 62 años bueno está dentro de su conservación de derechos porque apenas han pasado este cuántos años Ay, cuatro años Ajá. y eran cinco, y eran cinco sí la conservación de derechos para pensionarte eran cinco los que tenía, en lo que llego a la edad, pues si me alcanza, me corrieron a los 58, al, en el 2018 tengo cinco años para poder pensionarme, ejercer mi derecho de pensión, y, este, y tranquilamente en el 22 lo puedo ejercer. Esos son los tres, básicamente como requisitos principales para poderte pensionar. ¿no? Ok, él por ejemplo trae 987 semanas, en Entre... octubre... El próximo mes cumple las 53 semanas que ahora te pide el seguro, porque antes te pedía 52, ahora pide más uno, o sea, 53, sí, claro. 53 semanas. Ajá, este, posterior a esto ya puedo cerrar ahí su pensión, ¿no? No sé, pensando ya meterla en diciembre. Sí, claro, sí, sí, porque porque él cotizó o va a cotizar este, 18 años entre 4, está dentro de los cuatro años, o sea, ya lo reactivaste, claro pero, o sea, donde ya no lo podrías meter a pensiones si lo dejas y, a, y pasan cuatro años, siete meses, ya, al quinto año ya no podrías, ¿sí? Perfecto. Está okay. ahí la conservación. Lo regresaste a su conservación. Sí, ok, gracias, Juan. Sí, de nada. Entonces, para... Sino, mándeme. No, disculpa, para no dejar volando esas preguntas del chat, las voy sí, a leer. Mándeme. Y, sí. bueno, por favor, los participantes les pedimos, esperen un poco para que podamos avanzar. Dice, ¿puedo solicitar pensión cuando el hermano de mi mamá falleció y vivió en mi casa? ¿Es posible? Además, quedó dinero en el AFORE y no se lo quisieron dar. ¿Estos trámites expiran? Las pensiones este, son, eh, no prescriben, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que demostrar el mejor derecho o el derecho, pues ahora sí que llamémosle real, ¿verdad? El derecho eh, a, a, a ejercer. Sí, o sea, por ejemplo, tendríamos que demostrar que somos los beneficiarios, la designación de beneficiarios, a través de una jurisdicción voluntaria por, el, por medio de, de la materia civil. Bueno, no, miento, miento, miento. Por medio de... Eh, nos tenemos que ir a, a laboral, a laboral, yo me perdí. Este, civil es lo del concubinato. Este, sí, necesitaríamos la, el curso de designación de beneficiarios para demostrar que yo era el encargado o el, o el dependiente económico de esa persona que falleció y poder retirar este, los, los dineros que tenga guardados en el AFORE y hacerme acreedor a la pensión. Sí se puede, no más que, sí les digo, podríamos llegar hasta el amparo. Sí, no es fácil. No es fácil. En el cálculo de la pensión, cuando el trabajador dispone de sus recursos en el Afore que le afectan en la disminución de semanas cotizadas, ¿también le va a afectar en el salario diario promedio o solo semanas cotizadas? Eh, pues si le quitan las semanas cotizadas, le quitan lo que, lo que traiga. O sea, quita semanas y quita, o sea, es como si no hubiera cotizado, pues, en ese periodo, en ese periodo, como si no hubiera cotizado. Se queda en blanco y no agarras eso, no agarras eso porque no las tienes recuperadas. Por ejemplo, su servidora lo retiró hace 15 años. Yo tuviera un poco más, pero no las tengo. Entonces, voy, me van a hacer mi cálculo con lo que tenga reconocido en el instituto. Por eso es conveniente que cuando pidan ayuda de desempleo, busquen la manera de resarcirlas, de, de recuperarlas pues con la aportación en el Afore. Pero eso sí, acérquense a su Afore para que les diga cuál es el procedimiento y les recomiendo que lo hagan pues obviamente antes de que vayan a hacer la pensión porque cuando nos vamos a pensionar lo que queremos es que estén bien rápido sí, entonces es recomendable tratar de recuperarlas pero no se toman en cuenta uh -huh. En su experiencia ¿qué conviene más para reactivar la vigencia de derechos tomando en consideración los programas pilotos el de trabajadores por servicios independientes o el de trabajadores del hogar? gracias mira este lo más fácil es que te que te inscriba un patrón a su registro patronal y que tengas una relación de trabajo pero si no yo considero que lo de trabajadoras del hogar sería lo más fácil porque te piden menos requisitos y también es un eh, también eliges tú con cuánto quieres pagar con cuánto quieres qué, cuánto sí cuál es el salario con el que quieres cotizar y este y tienes derecho a todos los servicios a las cinco ramas de aseguramiento, incluyendo el riesgo de trabajo. Yo diría que sería más fácil los trabajadores del hogar, en el sentido de los requisitos, porque no necesito comprobar en ningún momento que, que tengo un changarrito, por decir, y que estoy de alta en el SAT. ¿Sí? Y, este, y, por ejemplo, por ejemplo um, en trabajadores del hogar, lo único es que necesitas dos, tú y alguien que se haga pasar por tu patrón. Que, que asuma la responsabilidad de hacer el pago, pero lo puedes hacer tú, Anum, o sea, ya si yo, yo, Nora, yo Nora hago como que soy tu patrona y, y genérate la línea y págala y ya, pero págala porque si no vas a meter en problemas a Nora, ¿sí? Adelante, adelante. Muy bien, por el momento son todas, continuamos y en 20 minutos continuamos con una sesión de preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces así es como sería el efecto del cálculo en la modalidad 40, ¿ok? Y bueno, déjenme volver a compartir el material. Bueno, ¿cómo, lo podemos, cómo nos podemos inscribir a la modalidad 40 en línea? Nos metemos a .go .mx. Este, Solamente vamos a meternos ahí, vamos a este menú de entrada, vamos a irnos a la parte que que nos marca de la etapa de jubilación o pensión, inscripción a la continuación voluntaria del régimen obligatorio del IMSS. Nos va a aparecer esta pantallita y nos va a decir que tengamos nuestro CUP a la mano, que tengamos este, una cuenta de correo y pues <coughs> seguimos las instrucciones, nada más. Eh, bueno, ya sabemos lo que es la modalidad 40, ya sabemos que tengo que tener una semana cotizada en, cinco, en un periodo de cinco años para poder realizar el trámite. ¿Qué les sugiero? ¿Cómo les sugiero que lo hagan? Pues en línea. Es muchísimo más fácil. Y bueno, aquí está directamente la liga, servicios mx. pero si lo quiero hacer presencial, necesito llegar, llevar el escrito libre, el número de seguridad social, lo que vimos hace ratito, ¿no? La identificación, el comprobante de domicilio y en un momento dado el pago de mi primer mensualidad adelantada. Uh -huh. tener CUR, tener número de seguridad, correo electrónico, eso sí si vamos a contratar modalidad 40, por favor eh, ya, ya previamente que hayan revisado sus datos, que sea, que no tengan error en el CUR, que no tengan error en el nombre que no tengan error en ningún lado, ¿sí? que todo sea igualito ¿cómo le hago? Eh, ingreso pongo mi CUR, pongo mi correo electrónico, eh, confirmo mi correo electrónico, lleno esta este, esta cosa, este CAPTCHA y entro. ¿Qué es lo que me va a aparecer? Esta, este portalito. Consulta de vigencia, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Y me voy a ir al cuadrito que dice inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. En ningún lado van a encontrar modalidad 40, ¿eh? No, o sea, no. No van, no. Se llama inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Le vamos a dar un clic ahí y vamos a iniciar el trámite. ¿Cómo voy a iniciar el trámite? Pues dándole, o sea, dándole el clic, vamos a verificar el domicilio, se van a confirmar los datos y vamos a obtener un resultado. Mm. Lo primerito que nos van a preguntar va a ser, ¿qué salario base de cotización quiero? Y ahí previamente nosotros ya hicimos un análisis y una revisión para alcanzar tal o cual pensión o al menos yo le sugiero que le pidan a la persona que van a inscribir eh, su constancia de semanas cotizadas para revisar con cuánto vienen cotizando para quedar, en, para quedar en una uniformidad que le ayude al trabajador, como el ejemplo de hace ratitito. Si él ya sabe que el trabajador viene con un salario mínimo, pues, ¿y dónde me voy a dar cuenta? Pues en la constancia de semanas cotizadas. Y entonces voy a más o menos hacer el estimado de la pensión y voy a decir, ah, no, pues le ayudaría 400 pesos. Ah, bueno, entonces 400 pesos le pongo aquí en modalidad 40, ¿sí? Y le damos continuar y pues nada más nos va a aparecer ah, los datos del solicitante. Bueno, vamos a darle continuidad continuar, nos va, nos va a marcar cuánto va a ser el pago que vamos a hacer, vamos a aceptar términos y condiciones y ya. Simplemente a partir de ese momento estamos dados de alta en modalidad 40. Nos va a dar un folio de la solicitud y, ah, bueno, obviamente tenemos que llenar los datos del solicitante, número de afiliación, domicilio y todo eso, confirmar correos y posteriormente nos dice eh, a partir de cuándo vamos a estar en modalidad 40, el periodo de término, acuérdense, modalidad 40 se es una renovación ficticia cada mes es mensualidad adelantada si tú no la pagas ahorita en octubre lo que, cor lo que corresponde a, septi a, a octubre perdónenme lo que corresponde a octubre no estás cubierto por octubre no y vas a caer en mora sí. acuérdense dos meses sí. entonces vas a estar siempre vigente por un mes no es que vas a estar tres meses no no no es mes por mes ok sí y bueno, pues ya te da, te dice que ya estás dado de alta y puedes descargar tu solicitud y tú, tu, eh, tu formulario de que ya estás dado de alta y tu formato para pago, ¿sí? Y este es el formato de inscripción con el que se van a topar, datos del trabajador, bueno, de la persona interesada, eh, con qué salario se dio de alta, base de cotización, eh, el periodo de inicio, lo que tiene que pagar y nada más. Si lo hacemos por internet, no tenemos que subir a escaneado el comprobante de pago. No, no nos los requieren, ¿ok? No nos lo requieren. Y aquí está: aceptamos términos y condiciones de lo que es este, mi solicitud de inscripción inicial a, al régimen de modalidad 40 y Santo Remedio. ¿Sí? Y ya, con eso tenemos, lo descargamos, lo vamos guardando, porque a lo mejor en algún momento pudiéramos llegar a tener la necesidad de hacer alguna aclaración y nada más. Posteriormente, cada mes, ojo, cada mes, nosotros los interesados tenemos que descargar este formato de pago que es igual, que, que al que nos arroja y si pare, es igualito, ¿ok? Entonces, vamos a descargar este formato de pago y vamos a ir al banco a pagar, ¿sí? Si tú asesoras a tu cliente, Tú se lo tienes que descargar a pesar de que para inscribirme yo indiqué un correo electrónico, no me llega nada. Yo tengo que descargarlo. Y por ejemplo, eh, esta línea de pago, esta línea de captura está disponible a partir de cada día 10 de cada mes. Si tú la quieres revisar el día 2, no puedes. No va a estar disponible. Del 10 en adelante está disponible para descarga y que se va Poderla pagar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, eh, al entrar, cada vez que vayas a, a, a descargar tu línea de pago, vas a hacer el mismo procedimiento. Lo mismito que viene acá. Este procedimiento lo vas a hacer cada mes, mes con mes, mes con mes. Y no quiere decir que te vas a inscribir. Ya estás inscrito. Lo vas a hacer, cur correo electrónico, número de afiliación. Y cada mes vas a darle un clic aquí. Sin embargo, ya te va a aparecer así, tu estatus de activo, ¿sí? Ya, te va, ya no te va a llevar a este formato de inscripción, ya te va a llevar a esto, ¿sí?